Estamos hoy aquí a domingo 4 de agosto a las 10 de, 10 de la noche, noche eh, y nos acabamos de enterar de esta propuesta, así que activamos con todo el equipo. Bueno, yo nos presentamos, yo soy Eva. Yo soy Miguel. Y él es Miguel, tenemos 24 y 25 años. Y bueno, yo soy ingeniera industrial y... Yo soy profesor, profesor de, de música, Estuta, artista. Y, <risa> y, y eso. nada, que no podemos dejar pasar esta oportunidad. Eh, nos conocemos eso, de, de un grupo de Scouts, somos los dos humanitarios allí y ahí hemos compartido todo lo, que, todo lo que nos une. Y es chulo porque queremos, de hecho, que encajamos en esta experiencia porque somos dos personas muy diferentes, pero que compartimos pues, muchas cosas, ¿no? Y sobre todo la capacidad de disfrutar de nuevas experiencias, de nuevos parajes. Nos encanta disfrutar de un sitio, mirarlo, compartir con la gente, hablar. Y entonces era como nuestra diversidad, cómo la enfocamos y... Eh de nuestro entorno más cercano que es Navarra así que sí, aquí están, personas muy diferentes, viviendo cosas juntas y compartiéndolas ¡Gradia! ¡Gracias!